Títulos de los padres rechazados, certificados de no sé qué rechazados y logotipos de no sé cuál rechazados. Ah no te preocupes, hagamos un break. Ah oh, sí, por favor necesito descansar porque hagamos un break. Se me están acabando las ideas. Así es. ¿Qué tal amigos? El break ha vuelto. A los que decían no, el break ya no volvió, ya quién sabe qué. Pues no señores, el break ha vuelto. Break. Segunda temporada para todos. No se desharán. ¿Sí está bien dicho? Desharán, deshacerán. Deshacerán. Deshacer. Ustedes deshacer. deshacer no deshacer de nosotros tan fácilmente. Eso sí. <risa> <risa> muy bien. <risa> oh, oh, muy bien <risa> Necesito un diccionario. Y acompáñenos amigos en esta nueva temporada, el break. A continuación, el break. How. Oh, oh. Bueno, pues, soy el, soy el diseñador editorial en Gaudium. Gaudium es un semanario que pertenece a, al, al Obispado, a la Curia. Híjole, pues ya un rato. Eh, para ser honesto, voy a cumplir mmm, 30 años ya diseñando periódicos, revistas, etc. etc. Además de trabajar aquí en Gaudium, también laboro en el Heraldo de León. Normalmente entro a las 8 de la noche y termino, eh, es variable, pero aproximadamente 2-3 de la mañana y cuando nos va bien a la 1 de la mañana. Elías, para servirle a Dios a usted. Bueno, yo llegué aquí a, a la curia como ya diseñador de planta de la Curia, eh, de repente se requería mucho este hacer trabajos de diseño, papelería, eh, sobre todo renovar la imagen de la Curia con su, el escudo oficial, este, pues sí, todo lo que es la identidad corporativa. Entonces este, pues sí, renovando todo eso y pues ya los trabajos que van saliendo. Ahora que hubo una renovación en todo el equipo de Codipac. Eh, el director del Padre Marcos de Codipac me integró al equipo y ahora también formo parte de lo que es este, la colaboración de la imagen de, pues de todos los departamentos de Codipac, de lo que es Gaudium, Radio Cristo Rey y sería Prácticamente ahorita por la misma situación de la pandemia pues nos estamos moviendo más por la parte digital, por la parte virtual, redes sociales, este, YouTube y y, y todas esas este, plataformas digitales entonces la mayor parte de la imagen de lo que son imágenes fijas como logotipos, transiciones, cortinillas, etcétera yo las elaboro eh, bueno, hablando de lo que es Rider Crystal Ray y y en Gaudium colaboro también así, elaborando las infografías muy famosas, bueno eso creo yo <ríe> y también este... Mmm, sigo también colaborando en la parte de la identidad de, corporativa de la de la cura, como es este ahorita prácticamente lo que es más en sí, papelería. Eh, esto de aquí, o, o... Tu trabajo como diseñador, ¿cuánto tienes? Eh, como diseñador, podríamos decir que son, más bien, eh, diseñador son 12 años, pero de esos 12 años, 5 fueron una pausa porque fue el tiempo que estuve en el seminario. Entonces podemos decir que activamente 7 años. Sí, yo estudié primero la carrera de diseño gráfico justo cuando la terminé entro al seminario, pero mientras estudiaba la carrera estuve trabajando dos años en una imprenta, eh, termino la carrera entró al seminario, salgo del seminario pues nuevamente luego luego empecé nuevamente a ejercer mi carrera y entonces son han sido cinco años hasta ahorita después de dejar el seminario. <risa> Eh, no, sí, estoy casado, uh, tengo dos hijos de 14, los dos, muy bien, a gusto, este, hago lo que tengo que hacer y, y me dejan hacer lo que quiero hacer, <risa> y eso ya es una ventaja enorme, no, pues disfruto mucho estar aquí en, en este trabajo, en el otro, en los dos, y, y el tiempo que me resta, pues parte para descansar y parte para convivir con los niños. Sí, católico, histórico y romano. Sí, toda la vida fui bautizado católico y sigo siendo y seguí Sí, eh, No, soy felizmente casado, eh, soy todavía primerizo. Un año y nueve meses, casado. Eh, sí, una linda bebé de nueve meses, precisamente. Mm -hmm. Católico por convicción y también por tradición. Que mis papás me heredaron esta, esta fe. Eh, pues es que. Eh, eh, ¿Cómo se puede decir? Es algo que había dejado trunco. Más bien, cuando estaba en secundaria eh, asistía a un preseminario con los misioneros de la Natividad de María. Eh, y entonces, bueno. Más, vámonos más para atrás. Mientras estaba en la secundaria, unos amigos me platicaban que iban cada, un domingo de cada mes al seminario de los misioneros de, los, de la natividad de María y hacen actividades recreativas, entre todas también pues este, unadas a, a la promoción vocacional. Y entonces me llamó la atención y me dijeron, vamos, y pues vamos. Y ya, empecé a ir a esos eventos y después me llegó la invitación de hacer un preseminario. Eh, que es estar una semana dentro del seminario y vivir como si fueras un seminarista para que pues, conozcas el seminario y así despertar más inquietud o definitivamente decir sabes que este no es mi camino entonces eh, asistí a ese, a ese pre seminario justo cuando terminé la secundaria para entrar a la prepa pero en ese momento no quise entrar y ahora que soy más consciente de los hechos me di cuenta que no quise entrar por miedo me dio miedo, ahora sí me dieron cinco motivos y dije no, no, no. <risa> entonces no entré y este, ya estudié mi, la preparatoria y cuando estaba en la preparatoria fueron, eh, me hicieron una, hubo una jornada vocacional organizada por la escuela este, donde asistieron unos misioneros que se les llama, mis, que son misioneros de San José o también conocidos como misioneros josefinos y también este, nos hicieron una invitación, que fuéramos a sus eventos, preseminarios también y entonces nos decían que al asistir a este preseminario nos hacían partícipes para una misión en Semana Santa en la Agua Azteca, Potosina con las etnias, prácticamente con las personas que viven ahí en las etnias pues eso me llamó mucho la atención y dije vamos, entonces volví a regresar, voy a revivir muchas cosas este, asistí al campamento de admisión de Semana San Santa en la Guasteca, estuvo padrísimo todo, pero nuevamente no quise entrar. Esa vez no quise entrar porque yo ya había tomado la decisión determinada precisamente de estudiar diseño gráfico. Incluso ya hasta había hecho mi examen de admisión y ya había, estado, ya había sido aceptado y todo, ya tenía todo listo. Y por eso dije: no, mejor no. Entonces estudié la carrera, pero mientras estaba estudiando la carrera, me seguía teniendo seguía teniendo esa inquietud de, ay, en los seminario, de seminario, de seminario. Entonces terminé mi carrera y este, justamente, mejor dicho, justamente cuando estaba terminando la carrera, pues ya te viene la pregunta de ¿y ahora qué sigue? Porque ya vas a terminar, este, ya te vas a titular, todo, y dices tú, ¿y ahora qué sigue después de que termine mi carrera? Y entonces en uno de esos momentos de reflexión, pues me desperta nuevamente esa inquietud del seminario pero esta vez me llegó muchísimo más fuerte. Yo pienso que ya pues, la vida te va haciendo madurar y ver mejor las cosas y yo creo que por eso fue que me llegó más fuerte en mi actitud. Justamente en ese momento, este, en la parroquia a la que yo pertenezco, pertenecía mejor dicho que era del llega un sacerdote recién ordenado como vicario. Este, hubo una cercanía con él, ya que yo, era, yo tenía un coro y entonces pues así fue que empecé a convivir con él. Y entonces fue que me animó muchísimo a dar el siguiente paso y me dijo: adelante, anímate. Y por eso fue que tomé ya la decisión de entrar y por eso entré. Y aparte, porque estaba la puerta abierta. <risa> <risa> bueno, aquí en el semanario, al ser un instrumento de la diócesis, Busca siempre que, que la gente entienda su fe y que alcance cosas que normalmente nadie te dice en la calle de cómo es tu fe y aquí sí tenemos la certeza cómo se vive la fe y cómo hay que aprender de ella para ser mejor cristiano católico. Yo creo que sí, porque yo no, yo no tenía pensado, o sea, nunca figuraba que yo iba a estar aquí trabajando. Esto me llegó por algo. Yo no me veía trabajando para la diócesis y la arquidiócesis, pero para nada. O sea, a pesar de que tengo un hermano que es sacerdote, pues yo no me veía así tan cerca <risa> trabajar en esos rubros y viéndome aquí, pues por algo. Yo a veces pienso que los tiempos de Dios son perfectos y me llegó esta oportunidad y la verdad pues es increíble hasta la fecha es increíble. Y bueno, pues ya se acabó. Ah, iba a decir, se nos está acabando, pero ya se ya se acabó, ya se acabó. Se acabó. Bueno, pues antes, por dar, antes de dar termi por terminado este episodio Porque yo no tengo mi playera del break Ah, no, no te apures Este es solo un borrador de, del break, vienen sorpresas mm. Playeras para nuestros breakylovers Hay que buscar un nombre, ¿no? Nuestros... Sí, a break todos Breakylovers Breakylovers se sí, chido, ¿eh? Sí chido breakylovers Sí, a ver si eso tiene como de consumo. No, no. Bueno. bueno, pues sí, pronto estoy ideando un plan maquiavélico para tener nuestra trayera del rey. Muy bien, este son, bueno, están bien truetas, pero las que vienen van a quedar de chicas. Excelente. Y así como nosotros tendremos nuestra trayera, ustedes también pueden tener la suya. Ya, ya sí. después les digamos, cómo estén pendientes, estén pendientes. Así es amigos del rey, este, este rey ha llegado a su final, ya lo saben, mm, denos estrellas, porque pues está el cielo medio oscurón, así estas estrellitas para brillar, para que brillen estos cielos, porque pues no solo del plan y del hombre, también de estrellas, así es. y recuerden darle like a este video si les gustó, no olviden compartirnos, este, digo, compartir el video si te quieren compartir también aunque se van a tu esposa, pero bueno, bueno, no <risa> olviden no, si compartir este video y además, este eh, síganos en nuestras redes sociales y, este recordarles que estos videos también se encuentran en nuestro canal de YouTube León. así es, Godipack Leon y si requieren de el de audio en su manera, versión digital también pueden descargarlo con una cooperación que ahí dentro de la página este, aparece. Le den like a la donar y ahí les aparecerán las instrucciones para hacer su donación. Muy bien, pues como dijo un piel roja, cao. Cao. Nos vemos en el siguiente break.